De agua en la izquierda hay un tubo así de largo, no es que esté encima del árbol, es que hay un nido. Resulta que el que está de los errores se apre. Hoy vamos a ver imágenes que están, se supone, mal hechas, como el juego de elasticidad del. Como el juego de las diferencias, encuentran las diferencias, pues vamos a hacer lo mismo hoy Pero sin encontrar las diferencias Me explico Es una imagen y nosotros tenemos que encontrar los errores de esas imágenes El, ¿El rasco Vale, que estamos viendo dos trabajadores eh, Vamos a tener que, vamos a encontrar los errores, ¿vale? Hay muchos A ver, primero de todo ¿Me puedes explicar ¿Por qué está pintando con una bamba? Pregunto, eh. Es una pregunta que dejo en el aire porque no lo entiendo. ¿Qué haces pintando con un zapato? ¡Que se mancha! El zapato que está usando el pintor de la izquierda es el zapato de su compañero. Y el compañero lleva como una especie de patín. ¿Le has quitado el zapato a tu compañero? Eh, ¿Tú qué piensas? ¿Que le ha quitado la bamba? ¿Aposta? ¿O ha dicho... ¡Anda! ¡No tengo pincel! Es igual, pinto todo mismo. Lo, lo, lo, ¿Tú qué opinas? ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Luego hay una árbol ahí de la Que no pinta nada Pero imagino que está en la escena Porque tiene que estar ahí Que si te fijas, en el tubo de agua En la izquierda, hay un tubo así de largo ¿vale? Debajo cae agua Imagino que será el tema del Aire acondicionado, porque para que no lo sepa Cuando tienes aire acondicionado vale, El agua, pues sale por un tubo Lo normal es poner una garrafa. Un cubo ¿Y sabes que han puesto aquí? Un cara de la, de la cocina. cocina Bravo, la inteligencia humana va evolucionando A mejor Y vamos a ser más listos que los extraterrestres bravo. Bravo bravo, bravo bravo, bravo, Y dirás ¿Por qué está mal? Pues porque el coladero El coladero lo dice El coladero es para colar Otro error, el paraguas Que ya pedirás dirás que hace el paraguas ahí En el cubo de pintura ¿Qué se me ha hecho? ¿Qué hacen con un paraguas si hace sol? ¿Qué hacen con un paraguas? La pintura de la pared tiene que ser lila o tiene que ser verde. Aquí ya me he perdido. ¿Hay una gallina con dos cabezas? ¿Dice si cuándo en la vida has visto tú una gallina con dos cabezas? El reloj. porque qué qué hace un reloj en la calle? Que yo sepa... En este planeta nunca ha nevado dentro de una casa. Uf, Pero, ¿cuántos fallos? ¿Quién ha dibujado esto? No, no, no, la, lo único que está bien es el edificio. El resto está bien. Este, este resto está fatal. Fallos. El reloj, el colador, el paraguas, el señor ese que está pintando, o sea, la, la bamba, la gallina con dos cabezas, el árbol, el zapato de la derecha, el, el patín ese. Uno, dos, 3 cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 9. ¿Eso es un cocodrilo? Es un cocodrilo encima del árbol No es que esté encima del árbol Es que hay un nido encima del árbol Y dentro de ese nido Encima de ese nido hay un cocodrilo ¿Me lo explicas? Porque que yo sepa, los nidos no son tan grandes Pero bueno, por suerte los pájaros que van a... Va... ¿Esos son pingüinos? <risa> por arte de magia El sol... Ha aparecido y se ha convertido en una luna Luego unos juguetes de niño de tierra, de estos de playa O sea, espérate, espérate, vamos a... Tiene un biberón el hombre ¿Qué hace usted con un biberón? ¿Qué hace usted con el biberón? No me diga, no me diga usted, no me usted que bebe del biberón En vez de ladrillos hay sandías eh, al menos la señal está bien ¿Pero qué imagen es, es esta? ¿Qué está gente está gente ¿A quién se ha inventado esto? A partir de ahora, en vez de usar cascos, poner planjas a ver qué pasa, ¿vale? Yo no tengo naranjas por aquí, así que me voy a poner un cubo. Si chocar con esto... ¡Ah! El frío es muy desagradable. El cocodrilo encima del nido que está encima del árbol que no tiene sentido. Los pingüinos volando que tampoco tienen sentido. El señor con los cascos que son naranjas. El de este de sandía. El gorro de hechicero, que ya me contaste tú que hace ahí. Los juguetes del niño el señor del biberón. Vale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Vale? Se supone que tiene que... Lim tienen que limpiar los cristales. Aquí hay un montón de fallos que flipas. ¿Qué haces un colgado de ahí? ¿De ¿Qué te vas a traer? un Resulta que el que está limpiando y cuando se refleja se convierte en un animalito.